El nombre de la muñequita que tenemos el día de hoy acá en el estudio es Nicole. Es una muñeca que cuesta 150 bolivianos y para quienes se han antojado, lo siento mucho, pero ya tiene dueños. Está yendo a Estados Unidos en unos días, pero tenemos una gran cantidad acá de ofertas interesantes justamente relacionadas no solamente a este tipo de productos, sino también a prendas de vestir abrigaditas para este invierno terrible que nos está matando a todos. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada especial el día de hoy. Estoy con Cintia Rondón. Ella es la propietaria de Suave Algodón. Este emprendimiento que tiene tres años acá en la ciudad de La Paz y que tiene productos maravillosos. ¿Cómo estás, Bien. buenas tardes? Hola, Paquina, ¿cómo estás? Muy bien, te agradezco mucho por tu visita. Qué bueno que me hayas escrito. Hemos entrado a tu página y hemos visto tus maravillas y realmente son cosas muy lindas. Contame Gracias, sobre tu emprendimiento, sí. que la gente se entere. ¿Hace cuánto tiempo existe? ¿Cuáles son los detalles principales? Claro. Bueno, yo, en realidad, mi, mi pequeña empresa está ya hace tres años. Uh -huh. Y, bueno, me dedico a tejer... Eh, cosas a mano, que son a groche a, a palillo, y, a, y también a máquina. O sea. okay. Y mi especialidad son las muñecas. ¿sí? Y también, bueno, estamos trabajando en un grupo de mujeres y estamos queriendo hacer ferias y queremos hacer bastantes cosas, ¿no? Y, bueno, mi especialidad son las muñecas, porque me encantan las muñecas. Y, en realidad, porque tengo tres hijos y no tengo ni una hija mujer, así ah. que tengo que tener muñecas. <risa> bueno, los hijos no pueden aprovechar de las muñecas, pero posiblemente para las personas que están en casa. Sí, esa es preciosa, la que estamos viendo ahora en pantalla. Eh, ¿Cuánto me cuesta esa, por ejemplo? Esa está así en Bolivianos. Es una organizadora. Esa sirve para poner los, bueno, los palillos y los brochés ¿Qué quiere decir organizadora? A ver, la voy a levantar sí. ¿Qué, cómo, ¿Cómo es que es organizadora? Ah, por los tiene? bolsillos Exacto, tiene diferentes bolsillos, se puede poner los hilos Y digamos, para una persona que está eh, trabajando Tiene, eh, para más o menos como un agujero En su cabecita se le ponen las agujas Y mm. en los bolsillos los brochés, las tijeras Y lo que pueden poner. Sí. Y estas son creaciones tuyas eh, a, cada, a cada creación Digamos la veo pero le pongo Digamos mi, mi estilo mi, mi, mi forma De hacer a las muñequitas sí. Ahí abajo tengo otra, otra organizadora Pero esa es de hilo, esta es de lana esa me parece que es la más linda Me encanta, me parece preciosa Esa con sus lentes, ¿no? cuáles son las... Y vienen todas así en cajita, como estamos eh, viendo ahora pues Decían, bueno, estoy presentando en cajita Porque hay muchas personas que quieren regalar a, a las muñequitas Y a veces no sabían qué ponerlas Y como ahora están prohibidas las bolsas Entonces todo en cajitas y en bolsitas de papel Ah, me parece fantástico sí. Y esta, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta este organizado Esa está 120 bolivianos porque está hecha en hilo Claro, es, sí, es un poco más, más, más complicada. A su lado tenemos una caja chiquita. ¿Qué hay en la caja chiquita? Esa es una conejita. Esa es, eh, yo he dado un taller Ajá. a varias personas. En realidad aprendiendo a hacer esta conejita se puede sacar eh, cualquier cosa. Tiene todos los puntos, tiene aumentos, disminuciones y todo lo que se puede hacer. Si uno tiene creatividad puede hacer una muñeca grande. Es una conejita con su zanahoria. Ya, ¿y esta conejita sí. cuánto me cuesta? Esa está 70 bolívares. Ah, es mucho más económica. Ajá, es y que es más pequeñita. Dime, ¿estos talleres tú los sigues dando ahora? O sea, son sí, talleres sí. que das frecuentemente. Exacto, sigo dando, los publico, hago mis transmisiones por, por Facebook, entonces les invito para que vengan. Incluso a mis talleres solamente cobro eh, el material. Ya. más que todo el material y le, les enseño. Sobre uh -huh. todo, bueno, para inicialmente aprender a hacer una coneja. Exacto, no, eh, con esta coneja tiene todas las bases para poder hacer una muñeca. En sí. realidad se puede hacer todo, aprendiendo a hacer la coneja se puede aprender a hacer todo. Ahí está, para la sí. gente que quiere uh -huh. aprender. Y estas cosas que me estás haciendo antojar para sí. alguien de mi tamaño. <risa> esta, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta tan lindo este vestido? Esa está a 120 bolivianos. Esa, por ejemplo, es hecha con una, con una persona que trabaja conmigo, son grupo de mujeres también que estamos trabajando, ella hace la parte de abajo y yo me especializo en la parte de arriba. Ah, ya, porque Exacto. esto de abajo, bueno, es un trabajo diferente, sí, es como sí. un tutú. Esto Exacto. es para una guauita de unos dos años sí, como para dos años. Sí. Ah, y sí. este producto, por ejemplo, ¿dónde lo encuentro? ¿Tú tienes tienda física o solamente vendes por internet? ¿Cómo haces? Todo, todo vendo por, solamente por internet, pero vamos yo creo que de aquí a un tiempo te vamos a poner una tienda, pero todo por internet. Aunque me parece sí. más efectivo hoy por hoy vender por internet, sí. la verdad. Mejor Sinceramente. Madre. Esto le acabamos de mostrar, es, que me parece fantástico. Sí. ¿Qué es esta bolsa? Esa es, es, es una bolsita para bebé. Qué es lindo. una horquita. <risa> Esa es una horquita. Eh, lo meten al bebé y bueno, por su gorrito. O sea, este es como para la cabecita del bebé. Exacto. Y aquí adentro y le meto el Ay, qué amado sí. esto. ¿Y cuánto sí. cuesta? ese está 120 bolivianos. Mira, qué regalo más lindo sí. para un baby shower. Y este yes. es un producto que lo realizas tú. Exacto. ¿O, o esto es igual en no, conjunto no. Con, con.? No, las no. Mujeres. Todo lo tejido es, para, es lo que hago yo. ¿Qué más uh -huh. me puedes mostrar? Mostrame tu Después, chamba. Eh, bueno, esta, por ejemplo, es así: para recién nacido. Uh -huh. es, esta es completamente tejida máquina. Ah, eh, bueno, con algunos detalles a mano. Ahí también este chalequito. A ver, vamos a mostrar primero. Este rojito mm. es así como muy, muy ideal mía, para pues esta sí. época y uh -huh. para, para el mes de diciembre, ¿no? Exacto. Que es así tipo Papá Noel. ¿Cuánto me cuesta este? Es este? de los siete, 70 bolivianos. Yes. ¿70 bolivianos? Mm -hmm. Y aproximadamente ¿cuánto tiempo me dura a mí uno de tus productos? ¿Cuánto tiempo es, me es útil un producto tuyo? Eh, lo, lo hago con la mejor lana, por ejemplo, eh, la nana nacional, la ardilla, uh -huh. es muy buena, entonces no hace que salgan las bolitas y demás, pero con el uso, bueno, siempre sale, ¿no? hay un desgaste, pero siempre lo hago con de buena calidad. En realidad, Aparte que, que los no. niños dejan la ropa demasiado rápido, ¿no? Sí. a ver, préstame tu uh -huh. chalequito, ese es ya es una, para, esa. Una, para una agua uh, un poquitito más grande. Sí, es un chale es solamente es un ponchito. Uh -huh. ¿Y este ponchito cuánto me cuesta? Es hasta 50 bolivianos. Y dime una cosa, los talleres que tú das, ¿sí? Sí. ¿son talleres también para aprender este tipo de técnicas? Claro. Ellas me dicen, digamos, yo quiero aprender, incluso me dicen, quiero aprender a máquina, y entonces yo les enseño todo lo básico, porque la máquina, por ejemplo, es más complicada. Pero ¿y si quieren aprender a broche y me traen el trabajo que quieren hacerlo, yo les enseño. ¿Cuánto uh -huh. tiempo necesito para aprender a hacer una de estas prendas? Si tienes toda la habilidad, lo aprendes en una tarde. Pero si no, eh, puede ser tal vez unas cuatro clases. ¿Y cuánto sí. me cuesta la clase? En estas estoy cobrando 100 bolivianos la clase. Ya. El, como en los muñequitos, estoy cobrando solamente el material. Ah, ya, uh -huh. muy bien para la gente que quiera aprender. Este, este sí está más grande, sí. Es ¿no? esta, sí, es para un año. Sí, sí. Este es, es para un añito. y sí. Igual después, como herencia, me parece que se queda. Claro. Para los sí. hermanitos y que es una compra interesante, sí. sobre todo para los papás primerizos, que son los que más emocionan. Eh, los que les gusta cosas raras, diferentes. Muy <risa> más bien. Que todo, sí. Me comentabas que parte de tu producción no se queda en Bolivia, que sale del país. ¿A dónde vas? Sí. ¿A dónde exportas? ¿Cómo haces eso? Eh, bueno, la mayor parte, como el Facebook, es una, una red social y yo publico mis trabajos. Mayormente ven las personas que están... Admira mucho los, las muñecas, más que todas las cholitas. Ya. Y se han ido a Rusia, también han ido a Suecia, también se han ido a Estados Unidos. Entonces ellas buscan eh, una persona que está llegando y mediante ella yo la, las mando. Tenemos sí. en la pantalla igual algunos de los productos que nos encuentran acá en el estudio que forman parte de esta empresa. ¿Todas estas muñecas ya se fueron o son algunas que todavía tienes a disposición? No, todas ya se fueron. ¿Todas? Todas, exacto. O sea, realmente hay un, hay un público que consume sí, sí. muñecas. hasta gustan las muñecas, realmente. Muñeca las muñecas grande. que incluso son lavables estas muñecas. Las, las lavas y, y secan igual, eso es lo bueno. Y todas mm. están, bueno, entre 60 bolivianos y 100 bolivianos. Sí, la más cara, la más complicada, con más detalles, está a 150 bolivianos. ¿Con cuánta anticipación yo tengo que hacerte un pedido especial? Porque imagino que hay mucha gente que también busca, sobre todo en el caso de las muñecas uh -huh. o para regalar. Ahí estamos viendo tu taller, justamente ahí es donde ese. trabajas. Uh -huh. eh, esta es la máquina. Ay, mira, ese es precioso sí. igual. Es igual entra dentro de la categoría de muñecas. Digamos. Exacto, sí. Y sí. esos que son adornos para, para el Para bueno, el centro bueno. de la mesa, sí. Hay de frutas, verduras y... Y esos pa pasteles. ¿Cómo hago yo para hacerte un pedido especial? ¿Con cuánta anticipación tengo que pedirte? En una semana. Yo ¿Qué? creo que en una muñeca termino en una semana. Bueno, si es una de las que ya las he hecho uh -huh. en una semana, tal vez si es personalizada un poquito más. Porque ahora, por ejemplo, voy a mandar unas a España uh -huh. y que son idénticas a una niña con la ropa de la niña y de la abuelita. Uh -huh. La abuelita uh -huh. ya había fallecido, pero quiere que la niña tenga un... Una igual a su abuelita. Hombre, oh, en sí. Y esta de allá que de la que no hemos hablado, que no. nos falta? Esta, esta es, esta es muy bonita, no sé. Si te parece a alguien Ajá, por su color de cabello. Sí. Si sí, se, se parece, ahí un poquito a mi cabello, solamente sí. que ella tiene cerquillo y yo no. Esa, por ejemplo, es una muñeca como la que me dices tú que sí si se parece, se puede personalizar. Exacto. Personalizar. Personalizada. Si me mandan digamos, y me dicen, "Quiero con esta ropa y que quiero y el y depende a ellas ¿no? Como las visitas. La podemos cerrar sí. como se ven cerradas las pelitas. Muy bien, ahí tienes entonces la oferta Exacto. de Suave Algodón, tus muñecas y sobre Exacto. todo esto que me parece un regalo precioso como para los papás primerizos. Para ir cerrando, ¿cómo hace la gente para encontrarte? ¿Cómo estás en Facebook? Números de teléfonos, todos los datos comerciales. A esta cámara, por favor. Ya, eh, bueno, yo me encuentro en el Facebook con Suave Algodón y me pueden escribir, eh, ahí dejo mi número telefónico para que me puedan escribir también por WhatsApp.